El cuento de Leonid Andreyev sobre Mortal nos va a contar la historia de Yurif, un aviador que, a pesar de tener una bella mujer y un hijo, solo se centra en su pasión de volar más y más alto cada vez. Como un impulso violento, irresistible de elevarse más, le acometía lanzándose a lo alto, recto y silbante como un cohete. Sentirse ascua voladora. Estrella Errante era su objetivo. Y ahora oigamos este apasionado cuento que espero que te guste. Sobremortal. Un libro de Leonid Andreyev. El día del vuelo comenzó bajo los mejores presagios. Un rayo de sol naciente que acababa de penetrar en la obscura alcoba conyugal y un sueño matutino extraordinario, luminoso, lleno de alusiones misteriosas y alegres. Un sueño conmovedor. Yuri Mikhailovich. Era un piloto aviador, experimentado. En año y medio había volado 28 veces el número de años que llevaba en el mundo, y estaba aún vivo, y no se había quedado como tantos otros, manco o cojo. Él sabía mejor que nadie, mejor que su misma mujer, cuán menguada era aquella experiencia y cuán engañadora aquella calma que... Después de cada descenso feliz a la tierra, parecía borrar de la melancolía la desgracia de otros aviadores y llenaba al público de una tranquilidad, por lo excesiva, un poco cruel. Pero era un hombre valeroso y no quería, pensando en eso, debilitar su voluntad ni quitarle a la vida, breve de suyo su sentido. «Puede caer y matarme», se decía. Demasiado lo sé, pero... ¿qué voy a hacerle? Quizás se invente antes algo que evite las caídas, entonces podré llegar a viejo, como cualquier otro mortal. No hay que preocuparse. La noche anterior, después de cenar, había dado con su mujer un paseo dulce y poético por las calles apartadas, obscuras y verdes, de la pequeña ciudad donde vivían algún tiempo. A cosa de las once y media se había acostado y se había dormido enseguida. Había huido entre sueños entrar, desnudarse y acostarse a su mujer. Un rato después le había parecido que algo como un pájaro inmenso aleteaba sobre la casa, llenaba la estancia de un ruido monótono y se diría que la ensanchaba. Sin despertarse del todo, había comprendido que era una tempestad. Pesadas gotas de lluvia tamborileaban en el tejado. Al amanecer, cuando los gorriones empezaban a cantar tras los cristales, había tenido aquel sueño, que ya había sido dos veces para él un augurio feliz. «He aquí el sueño». Se despertaba al amanecer en una habitación oscura donde estaba solo sin su mujer, pero que parecía, no obstante, su alcoba conyugal. Se despertaba triste, abatido como si despertase de una pesadilla. Se levantaba y pasaba a la habitación inmediata donde había un postigo abierto y entraba la luz sonrosada del sol. «¡Qué bien se está aquí!» se decía. «Aún no se ha levantado nadie». Luego... De pronto se acordaba de que había en la casa otras habitaciones mucho más hermosas en las que no había estado hacía mucho tiempo y que había olvidado casi por completo. Abría muy alegre una puerta blanca muy alta, y avanzaba descalzo sin ruido a lo largo de las hermosas estancias. Eran muchas, grandes y majestuosas, como los salones de un palacio. La llenaba la luz suave y sonrosada del otro solar. ¡Qué bien se está aquí! ¿Cómo habré podido olvidar estas habitaciones? pensaba, y seguía avanzando. Sumergiéndose en la calma solamente de nuevos salones magníficos, luminosos, plácidos, se detenía ante una gran puerta cerrada tras la que se oía canturrear. Miraba cautelosamente por el ojo de la cerradura y veía que quienes canturreaban eran dos pintores decoradores sentados en el suelo. En este momento, como siempre, se despertó. Durante cerca de un minuto, una dulce y de emoción le impidió darse cuenta exacta de dónde terminaba el sueño y empezaba la realidad. A pesar de los postigos que estaban cerrados, una luz deslumbrante hería sus ojos. Apartó un poco la cabeza y vio que un rayo de sol recto y agudo penetrando por un agujero del postigo. Ponía en la almohada una mancha dorada y redonda y sonrosaba la oscuridad del aposento. Luego vio a su lado una cabellera negra y un brazo desnudo. Oyó una suave respiración y las nieblas azules del ensueño acabaron de disiparse en su cerebro. Aquel día debía efectuar una nueva ascensión en aeroplano. La mujer que respiraba suavemente a su lado era su amada esposa. El sol estival se elevaba ya sobre el horizonte, inundando la tierra de cálida luz. Yuri Mijalovic no sentía el ligero miedo que siempre había sentido ocultándolo en lo más hondo de su corazón al aproximarse la hora del vuelo sino una alegría desbordante, como si una felicidad inmensa extraordinaria le aguardase. «Hoy volaré», se dijo por primera vez en su vida con toda la pureza del entusiasmo, pensando sin temor alguno en los magnos espacios celestes cuyo presentimiento otras veces le había turbado el sueño. A no ser por el rayo de sol hubiera dormido aún una hora u hora y media. Pero ya no le era posible dormir ni seguir en aquel aposento oscuro, respirando aquella atmósfera pesada. Se bajó de la cama, procurando no hacer el menor ruido, y sin mirar siquiera a su mujer, temeroso de despertarla con la mirada y se vistió. Su mujer, que no había podido conciliar el sueño hasta muy tarde, a causa de la tempestad y de la inquietud que atormentaba a su amante, corazón de esposa, dormía profundamente. Yuri Mijalovis cogió unos cuantos cigarros y salió de la alcoba. En las demás habitaciones la suave luz matutina acababa de disipar las sombras de la noche. El asistente, aún medio dormido, hacía en la cocina astillas para hervir el agua en el samovar, y sus bruscos movimientos despabilaban y ahuyentaban a las moscas. El patio, el jardín y la calle, sombreadas por dos filas de chopos, estaban desiertos. Aunque cantaban los pájaros y un gato atravesaba el patio, huyendo de la sombría húmeda y fría de una tapia, se diría que el sol era el único ser a la sazón despierto en el mundo. Las caricias de sus aureos rayos se le antojaban al oficial dulces, como la de una madre, y suscitaban en su alma infantil impulso de hablarle. Si se le hablase no podrían oírse sus respuestas, pero el dirigirle la palabra sería tan lógico como dirigírsela a un hombre. Recordó que en su infancia le acuciaba siempre un vehemente deseo de volar hacia el cielo y daba grandes saltos en la esperanza de lograrlo, llenándose de ira al caer apenas elevando media vara sobre la tierra. Enfrente de su hogar paterno había una casita de un piso y por volar sobre su tejado de madera hubiera hecho los mayores sacrificios. Cuando muchos años después efectuó a mil kilómetros de su ciudad natal su primer vuelo, se acordó de pronto encontrándose a una gran altura de la casita aquella. Le parecía mentira haber volado ya, ir a volar dentro de algunas horas. No se veía ni una sola nube en el cielo. Donde había rugido hacia poco la tormenta se extendía el espacio azul cristalino sin fondo. Según los libros, aquello se llamaba el aire, la atmósfera, pero según el íntimo sentimiento humano era y seguiría siendo el cielo, norte eterno de todas las aspiraciones y de todas las esperanzas. Nadie expondría su vida volando se dijo Yuri Mihalovich, si eso fuera pura y simplemente la atmósfera, el aire. Contemplando los misteriosos espacios azules pensó con cariño en sus compañeros. Lo que hablaban, y acaso lo que hablaba él, no tenía nada de sublime ni de interesante, pero él sabía que, para conocer a los hombres no había que fijarse en sus palabras, disfraz de la verdad sino en su rostro, en la profundidad de sus pupilas, en la blancura de sus dientes. Estos pensamientos, limpios y sencillos como el sol matinal, aumentaron su alegría. Se juró como un niño querer siempre a sus compañeros y ser un amigo leal. Cualquiera que hubiera sabido leer en sus labios tan tiernamente sonrientes y en sus ojos tan honda y misteriosamente luminosos, hubiera comprendido el profundo sentido de aquel juramento, a primera vista pueril, y sin decirle nada le hubiera besado en la boca. Yuri Mihalovic volvió a la alcoba y despertó con un beso a su mujer. El oficial piloto sabía callar de una manera tan discreta que conversar con él era siempre algo más que cambiar palabras triviales. Era muy poco dado al uso de «sí» o «no» rotundo, y oía a sus interlocutores dibujaba en los labios una cariñosa sonrisa. Prefería a emitir su opinión lo que hacía continuo y tacto, escuchar a los demás. Sin embargo, sus compañeros no le consideraban un hombre misterioso encerrado en sí mismo insondable. Todos los oficiales de su regimiento hasta los tenientes más jóvenes estaban, por el contrario, convencidos de que le conocían a fondo. Mucho más a fondo que se conocían a sí mismos. Pues, mientras que ellos eran de humor varío... Cambiante de ideas y sentimientos inestables tornadizos y no sabían a qué atenerse ante los zigzags curvas y saltos de su naturaleza moral e intelectual, él era siempre el mismo y conservaba siempre su plácida serenidad. Su vida junto a su mujer que le adoraba producía igual impresión de sencillez y calma. Cuando algún oficial se dejaba sobre el tapete verde su último cópec o se emborrachaba y armaba un escándalo, después del cual le avergonzaba hasta mirarse al espejo, iba a casa de Puchacareva a recobrar el equilibrio espiritual, y recobrándolo pensaba, no sin cierta piedad, al comparar su alma llena de abismos con la de su amigo. qué en paz vive este hombre!» Uno de ellos... Le puso remoquete, su majestad serenísima, que hizo gracia, pero dejó pronto de usarse, pues pushkarev era muy respetado entre sus compañeros. Aquella mañana Yuri Mijalovic estaba tan sereno y tan poco hablador como siempre. Solo el brillo singular de sus ojos denunciaba su alegría creciente, como siempre ocurría su alma. Se contagió a Tatiana Alexevenda, su mujer, y amengó el fulcor demasiado vivo de las pupilas de la joven. Tatiana se había levantado en extremo turbada el alma por dolorosas pesadillas, pero al alzar la vista a aquel cielo puro, como de fiesta, mientras le servía el té a su marido, no veía nada de terrible en sus profundidades azules y olvidaba sus sueños fatídicos. -Tonterías! -se decía, mirando así la taza, los dedos morenos, firmes, nunca trémulos, de Yuri Mihalovich, y se echó de pronto a reír, con una risa alegre que se tomó en sus últimas escalas, un poco colérica. -Yuri, eres un farsante, un sugestionador. -¿Por qué? -preguntó sonriendo el oficial. -No te rías, no. —Cuando te miro me parece que no puede pasarte nada, y eso no es verdad. Siempre puede pasarnos algo. —Mi tranquilidad es absurda, no es natural, me la sugieres tú. No quiero estar tranquila. Es estúpido que yo esté tranquila. Y tratando de sentir de nuevo el terror que al levantarse la turbaba empezó a contar... Recargando un poco las tintas, sus fatídicos sueños, pero el miedo no volvía, y viendo la tranquilidad con que la escuchaba su marido, la joven pensaba: ¿Cuánta insensatez he soñado? Le sucedía lo que a un niño que está contándole a una persona mayor un cuento de su invención, insubstancial y sin pies ni cabeza, y al fijarse en la larga barba y en los ojos burlones de su oyente, interrumpe azorado su relato. «Hoy estás insoportable, Yuri», profirió tras una larga pausa. Pero apenas pronunciadas estas palabras se sintió feliz como nunca se había sentido. Ruborizada hasta los hombros, cuya blancura dejaba al descubierto del escote de la bata, ocultó el rostro entre las manos e inclinó la frente. Algo inefable y delicioso le impedía mirar a Yuri Mijalovich y hablarle. Con el corazón palpitante esperaba que hablase él, mas él no dijo nada. Se limitó a posar los labios en el cuello de su mujer. El tiempo pasaba veloz. Se vistieron. El oficial abotonó como de costumbre con sus dedos morenos y firmes el corpiño abierto por la espalda de Tatiana. Cuando volvían a casa, también era él quien se lo desbostonaba. La joven seguía sintiéndose feliz, extraordinaria, y se diría que definitivamente feliz. Aunque hubiera visto a sus pies el cadáver destrozado de su marido, no hubiera creído en la muerte ni en el dolor ni en la soledad. La verdadera felicidad no existiría si no fuera posible la fe en la eternidad de la vida. Como le sucedía siempre, Yuri Mijaloví se dirigía a la escalera sin despedirse por olvido de su hijo, y como de costumbre su mujer se lo reprochó dulcemente y le llevó al cuarto del niño, en el lenguaje que, cual todo matrimonio joven el oficial y su mujer habían creado para su uso particular. Micha, el vástago de catorce meses, se llamaba Tom-Tom Yuri Mijanovis, no le miraba los ojos de padre, sus cortas y torpes piernecillas, su alegría absurda y sus actos grotescos sólo provocaban en él un vago asombro, lleno de indulgencia. Estaba metido en una especie de cesto cónico abierto por arriba y por abajo y provisto de ruedas y cuando al andar perdía el equilibrio no podía caerse. Yuri Mijaloví se echó a reír. Su mujer también se rió, pero luego, un poco ofendida, le dijo —¿Crees que eso es más fácil que la aviación? —Tú también te tambaleas cuando vuelas. —Sí, es verdad —contestó muy serio el oficial. Pero, mirando al pequeñín hacer equilibrios, añadió Debían colocar a los borrachos en aparatos como este. Así no caerían y no podrían dormirse. Sería un buen castigo. —No me hacen ninguna gracia los borrachos. Anda, cógele en brazos y dale un beso. Haz el más el mirarle por encima del hombro creyendo que solo se preocupa de tus botones. Es mucho más inteligente de lo que tú piensas. Cuando el coche que conducía al oficial y a su mujer llegó al aeródromo, el desierto azul del cielo empezaba a poblarse de nubes blancas, redondas, lentas y solemnes. Parecía un mar en cuyas aguas tuviera lugar una espléndida revisa naval. Los barcos desplegadas las velas desfilaban majestuosos ante los ojos del supremo almirante. Los espacios azules de entre las nubes más profundos que los más profundos abismos del mar, le decían al alma, ven. ¿No temes una tempestad como la de esta noche? preguntó inquieta Tatiana. No, contestó Yuri Mihalovich. Mira las nubes, parece que tienen los bordes afilados, eso indica que no tardarán en disiparse. Tú no quisieras que se disipasen tan pronto, ¿verdad? te gustaría volar sobre ellas. El oficial miró a su mujer de un modo extraño, de un modo que ella había de recordar toda su vida, y le dijo iluminando el rostro con una serena sonrisa. —¡Cómo te amo! El aeródromo estaba lleno de gente, los aviadores sacaban de los cobertizos sus máquinas, las inspeccionaban, las preparaban. Uno de ellos estaba furioso porque la benzina era de mala calidad. El capitán Krostestov había observado que su motor no funcionaba y mientras desenroscaba los tornillos poniéndose perdido de aceite y sebo negro, renegaba del maquinista que le oía... Callado y confuso. Sin motivos tan concretos, casi todos los demás pilotos se mostraban no muy alegres y refunfuñaban. Temían irritar al destino manifestando buen humor y le ofrendaban su mal gesto y sus palabras de enojo en la esperanza de que les evitase una desgracia. Por la misma razón no se atrevían a decir a qué altura querían elevarse y anunciaban hipócritamente que su vuelo sería muy bajo. Sin embargo, todo el mundo sabía que Puskarev, cuyos magníficos aterrizajes le habían conquistado numerosos premios, quería batir aquel día el récord de la altura. Todos sus compañeros estaban seguros de que lo lograría y en presencia de aquel hombre, sereno y decidido, que no ocultaba sus propósitos y hablaba de ellos como de la cosa más sencilla, los pilotos medrosos de las venganzas del destino sintieron decretar su temor al inescrutable. Como obedeciendo a una consigna dejaron de refunfuñar y depusieron su mal gesto. Parlanchines joviales rodearon a Yuri Mijalovich y algunos cambiaron con él efusivos y viriles besos. También saludaron muy amables, besándole la mano a Tatiana, pero se advertía que la joven era allí una figura secundaria y poco a poco fueron apartando de ella a su marido. Otras veces, por cortesía, por galantería, se quedaba alguien a su lado, más entonces se quedó completamente sola. Sobre el verde césped en los labios su dulce sonrisa femenina, un sí es no es irónica. Todos aquellos hombres fuertes, robustos, curtidos por el sol y el viento, para quienes en aquel momento no tenía ninguna importancia una mujer tan linda, formaban un compacto grupo alrededor de Puchkarev, entregados a una viva charla masculina enseñando al reír la dentadura recia y blanca. —¿Cómo lo quieren? —pensó Tatiana. Y súbitamente dejó de sonreír. Una inmensa felicidad, una alegría indecible, un profundo agradecimiento a los que querían tanto a Yuri, inundaba su alma. —¿Cómo le quieren? —se decía. Y eso que no sabían hasta qué punto era bueno, noble, generoso, magnánimo. Nadie. Lo sabía como ella. Cuando el coronel Priachín, un viejo galante, se acercó y empezó a echarle flores, ella le dijo, «¡Vaya con mi marido!». «Ya he hablado con él», contestó el viejo. «¿Quiere usted que le dé algún recado?». La joven, mirándole sonriente a los ojos, repitió, «¡Vaya con mi marido!». En aquel momento el coronel, al ver el brillo húmedo de las pupilas de la joven, comprendió que estaba loca de amor y de orgullo, y temió por ella. De pronto, sin saber por qué, se había dado cuenta de que nada hay seguro, firme, ni el sol, ni el cielo, ni la tierra que pisamos, ni nada de lo que rodea al hombre. —Es extraño —se dijo alejándose—. Y no cesó en todo aquel día de balbucear de vez en cuando estas palabras, expresión de su asombro ante la inanidad de todo. Dispersado del grupo y comenzados los vuelos, Yuri Mikalovic se acercó a su mujer y la cogió del brazo. Perdóname, te he dejado sola. No importa, contestó la joven sonriendo, estoy muy contenta. ¿De qué os reíais tanto? —Les he hablado del aparato para los borrachos. —¡Qué gracioso! Te quieren mucho tus compañeros. —¿Y yo a ellos también? Mira, ahí viene Rimba. —¡Qué nervioso está el pobre! Dile algo para tranquilizarle. —¿Y tú? ¿Estás tranquila? Se acerca el momento. —Lo celebro por ti. Dile algo a Rimba. —Rimba... Un oficial ha entrado en años. Cari, redondo, calvo, se detuvo sudoroso pálido a unos cuantos pasos y gritó. «¿Haces el favor, un momento?» Puskarev se alejó un poco con él y le preguntó. «¿Qué quieres?» «Parece que estás algo nervioso». Rimba tomaba parte por primera vez en un concurso de aviación. Nadie se explicaba que lo hiciese ni aunque fuera aviador, pues era un hombre sin arrestos, de corazón débil casi femenino y pasaba un miedo terrible cada vez que volaba. El sudor brillaba en las ondas arrugas de su rostro, como el agua después de la lluvia en los carriles de un camino. Sus ojos, apagados, y móviles, miraban a Puscarev con una fe profunda y trágica. Yuri... «Dímelo francamente, ¿hay algún peligro?» Yuri Migalovic sondeó su corazón y repuso en un tono de convicción firme absoluta. «Ninguno, no hay cuidado, puedes volar». «Gracias», dijo Rimba muy serio tras un corto silencio. Y como en Pascua Florida le dio a Yuri Migalovic tres besos en la boca y le estrechó la mano con cordial efusión. Al pasar por delante de Tatiana y saludarla, la miró como a una aliada y contestó a su sonrisa de felicidad, exhalando un suspiro de alivio que podía traducirse así al lenguaje oral. —¡Ya ve usted! ¡No hay cuidado! El andar y la figura del pobre hombre, sus polainas y sus pantalones de una desmedida amplitud, eran poco de aviador. Tatiana Alexeyevna le siguió con los ojos y cuando su marido tornó a su lado no volvió la cabeza. Sintió la mejilla y en los labios la mirada de Yuri, y le pareció que una suave brisa se los acariciaba. Era la felicidad. ¿Cómo te amo? Murmuró el oficial oprimiéndole ligeramente el brazo y sintiendo en su mano a través de la seda de la manga un dulce calor de carne joven y feliz. Ella, sin volver la cabeza, dejó de sonreír. Sucedió a su sonrisa una expresión dócil y tímida. En aquel momento se amaba a sí misma con el amor de su marido. Amaba su rostro y todo su cuerpo como algo precioso pero frágil, que había que cuidar y mimar. Rimba había desaparecido en un cobertizo. En lo alto de la tribuna ondeaban banderas de todos colores y se diría que querían volar desprendidas de los mástiles. «Se ha levantado un poco de viento», dijo Tatiana, volviendo al cabo la cabeza hacia su marido. El oficial la miraba radiante. Tuvieron que despedirse en público y el beso que cambiaron fue leve como una tela de araña, pero los besos más frenéticos no se graban en los labios de un modo tan imborrable como esas ligeras telas de araña del amor, que no se olvidan nunca. Tatiana no olvidaría nunca aquel beso. Y tampoco olvidaría nunca aquella pequeña cicatriz honrosada que tenía en la pura frente, junto a la sien izquierda, su Yuri. Era de una herida que de niño se había hecho jugando con una barra de hierro. De pronto se quedó la tierra terriblemente desierta. Yuri Migalovis acababa de subir a su Newport. Pero cosa extraña, el corazón de Tatiana no aceleró sus latidos. Tan grande era la felicidad de la joven y su fe en la felicidad. Levantó la cabeza. El aeroplano describió el primer círculo y fue elevándose, elevándose, elevándose. Fueron ensanchándose los círculos. Ella, sonriente, inalterable el ritmo de su corazón, pensó suspirando. «Ya no puede verme. Está demasiado alto». Allá donde horas antes... En un caos de nubes negras retumbaban los truenos y fulguraban los relámpagos, todo era hora calma, y se abrían inmensos espacios azules. Mudas y majestuosas, algunas nubes caminaban, naves sin rumbo conocido a través del océano celeste. El sol reinaba allí, ni el más leve ruido terrestre turbaba el etéreo silencio. Describiendo los primeros círculos, Yuri todavía miraba abajo, preocupándose aún de la tierra. En el aeródromo verde surcado por sendas de arena amarilla la multitud negra e inmóvil parecía una enorme mancha de tinta. Descrito el quinto círculo, el oficial voló en línea recta alejándose del aeródromo. Ya sobre el bosque, en medio de una honda quietud se elevó. Se elevó. No sería desagradable dar un paseo por ahí abajo, pensó con cierta cariñosa indulgencia, y de pronto experimentó la sensación clara, precisa, del olor grato y húmedo para él tan familiar del bosque como si estuviera pisando la hierba, y hasta le pareció divisar entre el follaje espeso una seta. Pero no, no, no. El bosque estaba ya muy lejos y él volaba, no, andaba como de costumbre sobre suelas de plomo. Volaba sin apoyarse en nada, envuelto en la transparente y luminosa amplitud del vacío. Hacía un instante que se había apartado de la tierra y se hallaba ya en el otro mundo, en otro elemento ligero e ilimitado como un sueño. Y de un modo intensísimo, casi doloroso, sintió... De nuevo la felicidad inefable que, cual un licor áureo y límpido llenaba su alma cuando abrió aquella mañana los ojos. Aquella emoción casi le ahogaba y le arrancó lágrimas, pero no hacia afuera sino hacia adentro, lágrimas que nadie hubiera visto. «¿Qué es esto tan dulce?» se decía. ¿Qué es esto tan bello que encanta mis ojos y derrite mi corazón? Y ya, no miro abajo, allá, muy lejanos, muy hondos, se quedaban la tierra, los verdes bosques por donde tanto había corrido y saltado en su infancia, las falsas alegrías, los tímidos y poco firmes amores terrestres. La tierra estaba ya tan lejos que su recuerdo comenzaba a borrársele de la memoria. Los espacios azules del océano, celestes, no evocaban nada de la tierra. Yuri Migalovis se sonrió, pero con una sonrisa interior. En el océano celeste la sonrisa como la lágrima no debe ser visible. La expresión del semblante debe ser allí grave y severa. «He subido ya mucho», pensó el oficial, «pero aún tengo que subir más, mucho más». Me rodea al vacío y puedo caminar en todas direcciones, hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás. Dispongo de todos los caminos. Y se entregó de lleno al delicado trabajo de guiar su aeroplano a lo largo de los caminos celestes. Incluso en la tierra, andando sobre sus suelas de plomo, Placíanle los movimientos libres, las vueltas bruscas, los saltos. Y desde su infancia detestaba las calles, las sendas, las carreteras, todo cuanto de generación en generación encarrila los pasos, como las ideas consagradas encarrilan el pensamiento. Allí en las alturas la voluntad provisa de Alas se creaba ella misma a su capricho los caminos y se sentía divinamente libre. Yuri Migalovich y su constituían como un solo organismo. Se le antojaba al aviador tan inanimada y dura sus manos como la madera del volante y tan dotado de músculos y venas el volante como sus manos. Sus nervios se prolongaban hasta el extremo de las alas del aeroplano y transmitían a su cerebro las deliciosas sensaciones del hierro y la madera, al contacto fresco del viento y bajo la caricia dorada y trémula del sol. Y su voluntad era fiel y rápidamente ejecutada por el aeroplano, que cuando él quería torcer a la derecha, torcía a la derecha, cuando él quería torcer a la izquierda, torcía a la izquierda, cuando él quería bajar, bajaba, cuando él quería subir, subía. ¿Cómo ocurría aquello?, él no trataba de explicárselo, le bastaba con que ocurriese, y el triunfo de su voluntad ponía en su alma una alegría severa y viril, esa alegría que a primera vista parece tristeza y se pinta en el rostro de los guerreros victoriosos. De la tierra a cada instante más lejana parecía desprenderse un ligero humo, como de una marmita hirviente. Debía ser que una nube que pasaba por debajo del aeroplano, Yuri Migalovic no se preocupaba ya de la tierra. Buscando una sensación más intensa de su voluntad cerró los ojos. Durante unos segundos vio en un espejo su rostro muy pálido y diríase que traslucido. Luego se imaginó que de pie en un carro arrastrado por caballos de fuego, las riendas de acero en la mano de piedra, un haz de rayos luminosos en la cabeza a modo de penacho, avanzaba raudo cielo arriba. Después le pareció que no era un hombre sino un ascua que hendía el espacio dejando en el velo azul del cielo un rastro ígneo y subía, subía, subía, estrella errante humana escapada de la superficie terrestre. En aquel momento se hallaba tan alto que la multitud no podía ya verle. Miles de ojos sondearían el océano celeste bajo los cegadores rayos de sol buscando entre las nubes el aeroplano. Aunque las nubes eran escasas e iban poco a poco a poco disipándose, le parecía a la multitud que llenaba el cielo y que el aviador se vería y se desearía para encontrar paso entre ellas, como un marino entre las islas. No sabía cuán vastos son los espacios ya de arriba, cuán anchos los arcos y las puertas, e ignoraba la inmensidad de los golfos azules, la magna y abierta extensión del archipiélago del cielo. Las nubes, casi desvanecidas, descendieron hacia el horizonte y allí como esfinges de niebla se detuvieron vigilantes. La multitud entonces pudo formarse aunque, remota una idea del infinito desierto, cerúleo que se extendía sobre ella. Yuri Mikhailovich abrió los ojos y miró de nuevo a la tierra. Los alzó luego y se dijo, «Mi sueño feliz se ha realizado. Ya estoy en mis vastos salones sagrados en las soledades augustas del cosmos. ¿Qué es esto tan dulce y tan bello que veo?» ¿Qué es esto tan dulce y tan bello que siento, oh alma, dicha mía, cuánto te amo? Y de nuevo, como en un sueño, de un modo intensísimo casi doloroso, sintió la inefable felicidad luminosa y dorada, como quien oye el último acorde de una dulce sonata lejana, la última palabra de una canción de amor terreno, Recordó el bello perfil del rostro de su esposa, las negras pestañas, la blanca mejilla sonrosada y pensó, al remembrarla dormida a su lado, ¿cuánto la quiero? Pero momentos después le había olvidado para siempre, embargado el corazón por otras emociones sin relación alguna con las cosas de la tierra. ¿Qué pensaba? en los últimos instantes de su vida, cerrados otra vez los ojos mientras se entregaba de lleno al divino placer de volar. ¿Qué era él en su propia conciencia? Una estrella humana, sin duda, que dejaba al huir rápida de la Tierra una estela de fuego a lo largo de su fatal camino. Su Newport. Celeste barquilla nadaba veloz por el mar sin fondo del espacio, ladeándose en los virajes bruscos, aturdiéndole con el trémulo ruido del motor. No se veía ya ni una nube, el aire iba siendo más frío, en lo alto del espacio azul reinaba solitario el sol. Entre el astro, rey y la tierra, solo se interponían un hombre y una cosa: el aviador y su aeroplano y el fulgor solar iluminaba las alas transparentes del aeroplano. Rutilaba en su armadura. Ponía su oro en el rostro moreno y pálido del hombre. Al abrir los ojos Yuri Migalovi sintió todo su ser, inundado de una luz que lo empujaba hacia lo alto, y con voz extraña gritó. «¡No! ¡No volveré a tierra!» Pronunciadas estas palabras que le condenaban a muerte, cayó, fiel a su gran amor, el silencio, y siguió su carrera vertiginosa a través del espacio. Si hubiera podido, hubiera duplicado, triplicado, centuplicado la velocidad, pero la máquina no lo permitía. No pudiendo aumentar la rapidez del vuelo, lo complicó de un modo que la multitud de haberle visto hubiera calificado de loco. Empezó a describir líneas curvas y quebradas de un atrevimiento y de una belleza fantástica, como una ave nocturna ebria de luz lunar, ya avanzando, ya retrocediendo, ya elevándose súbito, ya precipitándose en el vacío apretados los blancos dientes para no prorrumpir en gritos de entusiasmo, cortaba el aire en amplios giros cual si quisiera convencerse de que el infinito espacio luminoso no hay barrera ni muro. En una de sus osadas maniobras estuvo a punto de caer, pero logró conservar el equilibrio y siguió su frenética carrera aérea. Un impulso violento, irresistible de elevarse más, le acometió. —espoleó. Esta es la palabra el Newport. Y se lanzó a lo alto, recto y silbante, como un cohete. No sabía ya ni quién era ni cómo y por qué estaba allí en pleno infinito. Se sentía ascua voladora, estrella errante. Le pareció de pronto que ardían sus cabellos y descendían torrenciales en olas de fuego a la tierra. Y comprendió que había encontrado el camino directo que conduce de un infinito a otro, en la eternidad, hacia donde volaba le esperaban los amplios salones majestuosos de su sueño de aquella mañana. No puedo volver a tierra, pensaba en un lánguido y divino desmayo. Veo cosas tan dulces, tan bellas, oh... Dicha alma mía, cuánto te amo, cuando yo era niño anhelaba volar por encima de un tejado, un tejado bajito de madera podrida. Mamá me llamaba entonces. «Llora, chiquitín de la casa, nene». Papá y mamá murieron hace mucho tiempo y luego, cuando yo no tenía ya padre ni madre, un nuevo cariño dulce y bello como la tristeza empezó a cantar en mi corazón. Hijo mío, niño adorado, voy a seguir subiendo, subiendo. Mi cuerpo se separa de mí, caerá, y yo volaré, volaré, volaré. Mi alma turbada quiere separarse del cuerpo y seguir volando. En un vuelo sin término hacia lo alto, oh niño adorado, cuán honda y celestemente turbada está mi alma. Lloraba sin saber que lloraba. Entre sus labios entreabiertos brillaba la cándida blancura de sus dientes. Sus ojos, dilatados por la visión de la eternidad, miraban más allá de los arcos azules y limpios del cielo. No volvió a tierra. La carne y los huesos que cayeron y se estrellaron contra el suelo no eran ya de él, no era ya un hombre, no eran nada. La fuerza ciega y brutal de la gravedad le arrancó de lo alto, de lo infinito, de lo azul, pero aquello que yacía en la tierra y móvil, aplastado, no era Yuri Mijalovis Puskarev. Fin